Víspera de Navidad, Santa y sus elfos cargan sus trineos con grandes bolsas de juguetes para llevar a los niños de todo el mundo. Santa y los elfos están emocionados. Rodolfo el reno patea la nieve con impaciencia. No puede esperar para empezar a volar. No puede esperar para empezar a volar. No puede esperar para empezar a volar. ¡Oh! oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y vámonos! Lovely. su trineo va volando a la ciudad su risa escucharás muy cerca ya un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear conmigo en Navidad! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día, día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear con Santa en Navidad! Lo sé, nos falta la estrella. Aquí está mamá. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.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 Todos. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos. Los quiero ayudar, te lo voy a pasar. Lo agradezco, señor. Es el día más lindo, pues es Navidad. <risa> <risa> ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Déjame ayudar! ¡Hay que acabar. ¡Qué fuerte estás! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! chocolate malvaviscos también toma una taza te va a gustar es el día más lindo pues es navidad feliz navidad a todos feliz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 Arreglando los salones, fa la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, fa la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, todos juntos disfrutamos, fa la la la Arreglando los salones, fa la la la Es el tiempo de canciones, fa la la Entonamos villancicos, fa la Todos juntos disfrutamos, fa la la.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 Perdón. Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección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 cuadrado un cuadrado En todas partes Somos figuras Soy rectángulo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 Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque camino Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No voy a hablar contigo! ¡Seguiré mi camino! Bueno, está bien, no seré tan grosera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 Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Yo a escuchado <risa> a su mamá. Y el lobo se fue y nunca más regresó. ¡Viva! En <risa> <risa> tiene una muñeca que está muy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 El viejo Mcdonald tenía una granja, ia ia o oh. Y en su granja tenía un caballo, ia ia o oh. Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja, ia ia o oh.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 ¡Gracias! So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 piernas moverás bien estiradas y agitar muy bien mejorarás ¡Oh, wow!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 de la ciudad, silencio pequeño no llores, papá te quiere Pantalones sucios se acostó, se quitó un zapato y el otro no. Dil dumpling hijo John. Dil dil dumpling hijo John, con pantalones sucios se acostó. Un zapato y el otro no, Dil Dil Dumpling, hijo John.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 Tengo aquí, jump, jump, jump, fufa, fiddle Voy a comerte, no intentes huir. <risa> Cuando del gigante Jack huyó, lo escucho gritar: ¡Pon huevos de oro, tonta gallina! No me digas que no hay más.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 Jack era muy famoso, todos querían hablar con él. FIFA, Fum. Jack es un héroe, a su, su madre salvo. Madre salvo. FIFA, finelito, pastel y leche y para todos. ¡JOM, JOM, JOM!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 Que sí. sí, sí, sí. Gracias, mamá. Puedo comer una galleta? No. Puedo comer una hamburguesa? No. Puedo comer pizza? No.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 ¿Puedo comer un.? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer, ¿Comer espinacas? ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! sí Yo primero! Hay agua en todas partes, en la tinta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 Y se secó la lluvia y huitzi huitzi araña otra vez subió 2 papas, 3 papas, 4 5 papas, 6 papas, 7 papas más 1 2 3 4 5